¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars. Bueno chicos, vamos a continuar. En el pasado vídeo tuvimos mucha suerte. Conseguimos sacar, bueno, de los tres coches que me faltaban para funcionar este coche que os voy a enseñar aquí. Sacamos dos, pudimos maxemearlos con gemas y ya solo faltaría que me saliese esa aspiradora que compraría gemas hasta poder tener... Todos los coches y poder fusionar este último coche fusionado que me queda. Pero, pero, el objetivo de este vídeo, más que nada, que es conseguir esa aspiradora para poder fusionar este coche, es para poder también tener la insignia. Os voy a enseñar aquí la insignia de, de, de, de, de, de, de, de ¿dónde está? Bueno, nos sale la insignia de tener todos los coches en Crash of Cards. Me falta solo uno, me falta solo ese coche fusionado Y nada, chicos, vamos a por él, vamos por ese coche aspiradora En el pasado vídeo, la verdad que dejasteis una gran cantidad de likes Voy a pedir 100 likes en este vídeo, un poquito menos que en el anterior Pero es que creo que 100, sí que vais a llegar fácilmente Le vais a dar todos likes, que lo sé Vamos a empezar con la apertura Mirad las máquinas que tengo, tengo... 37 máquinas para abrir Vamos con la primera chicos Tengo común Panther es la primera bola común que me sale Es el primer coche de la apertura chicos También esperemos que salgan Legendarias Que siempre nos gustan que salgan muchas Y nada, otra común Buscamos una rara chicos La aspiradora es coche raro Entonces buscamos cosas eh, Bolas eh, Que sean raras ya va Solo están saliendo comunes Vale, quita nieves Vamos a ver Cinco comunes seguidas Por estadística Ahora mismo tiene que salir otra Es muy difícil, vamos Bien, bien, os imaginéis que, que es la que queremos Se acaba aquí el vídeo Vale, coche cacahuete bueno, otra morada. vamos a ver aquí Cruzo los dedos porque me salga Pues he ahorrado un montón de monedas y me gustaría salirse en este vídeo Y que queda poco chicos, queda poco para la próxima actualización de Crash of Cars. Es algo que también vosotros sabréis Puesto que ya llevamos un buen tiempo para que salga nueva actualización Esperemos que sea muy buena Espero yo y deseo que así sea chicos Vale, escalofríos Me gustaría que trajesen mucho más contenido Nuevos coches, nuevo mapa Legendaria por aquí chicos ¿Cuál os gustaría a vosotros que os tocase? Y esta es la que me va a tocar a mí El monstruo Ya lo tengo maximizado Por lo cual me dan 10 gemas Y nada chicos, lo que iba diciendo Y es que ojalá traigan nuevo otro gusto a mí me encantaría un nuevo coche oculto después de casi un año o un año sin tener nuevo coche oculto. El último que, es, el último coche oculto creo que es el de instalaciones. Tenéis por ahí el vídeo. Tenéis todos los coches ocultos en el canal por si queréis conseguirlos, chicos. Si os falta alguno. Bueno, hay algunos que ni se pueden conseguir. Estaría muy bien que arreglase eso, que of Cars. Y vamos a ver cuántas llevamos. Llevamos ya... Unas 13 máquinas o así. Morada, han salido ya bastantes moradas. Ah, se repite la caja de cartón. Común, épicas, de momento que no salen. Taxi. Morada, otra vez. Mira, chicos, vamos. verdad Van a salir todas las moradas menos la que queremos. Estamos buscando ese coche aspiradora. Aquí, irá aquí. ¿Cuántas moradas hay y cuántas me han salido? Uf. Se resiste, ¿eh, chicos. Se resiste. Común. Ah, otra común. Pues alegre. Morada. Esta sí, esta la quiero. No, esta no la quiero. Dame otra morada. Otra morada. Aquí va, chicos. Aquí va. Uf, coche de bloques. Uf, ¡Qué poquitas máquinas quedan! saliendo moradas, eh, están saliendo muchas raras muchas bolas raras, no se vienen no se vienen y han salido seguidas y es que no se vienen a ver, dámela cuántas raras van seguidas otra otra dámela pensaba pensaba que era esta por la forma de la moto Bueno, una épica Me dan una que tengo más Aquí está, hombre parece el juego que quiere Que me salga esa aspiradora Pero es que no sale, se resiste Qué depresión Como no la consiga, qué depresión Es que ya ni quiero legendarias Quiero que me salga la aspiradora Avión, qué mierda ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? Que vaya aquí Que vaya aquí Ah, sin ¿sí, máquinas Hombre, no A jugar, no No quiero jugar Remedio, eh, chicos. Es que duele mucho, chicos, porque salen muchas moradas y ver que una tras otra no es la que quiero. Os imagináis que es esta... No va a ser, ¿eh? No va a ser esta. Seguro en ¿eh? 100% que esta no va a ser. ¿Qué hacemos, chicos? Quiero la aspiradora. ¿Qué hago? ¿Me gasto las gemas? No me las gasto. Bueno, la verdad que al tener muchos coches maximizados se reduce la posibilidad, o sea, aumenta la posibilidad de que me pueda tocar esa aspiradora, pues no la tengo maximizada, ya sabéis que los coches maximizados no salen en máquinas a no ser que sean estas mierdas de máquinas y no sé si tirarle realmente chicos, vosotros qué creéis que debería hacer yo creo que sí, que voy a intentar, aunque sea unas pocas Yo creo que sí, eh, chicos Le vamos a tirar a muerte Porque es que la quiero Quiero la aspiradora, es mi coche preferido Y por eso quiero que me salga qué mierda! ¿Qué he hecho? ¡La épica no! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡No! no bueno, también me dan pintura No le voy a hacer un feo. <tú> Te a a Te la a la ciudad. Quiero ir a la la Sí joder vale joder 56 gemas mejorarla en esto no habíamos caído eh chicos bueno no había caído yo en que si me gastaba muchas gemas eh, no iba a poder maximizarla vale necesitamos creo que 7 una burrada Espero que las próximas actualizaciones... Oh. Vale, esta cuesta un poco menos. Dos más. Solo dos más. Vale, 20. Dime que cuesta poco. 21. Bien, vamos a poder fusionar este último coche. Calibio. por Dios. Me he quedado sin gemas, pero hemos conseguido el objetivo del vídeo, chicos. Quiero que reventéis el vídeo a likes. Por el gran esfuerzo que he hecho en conseguir este aspirador para poder traeros ese coche fusionado, ese último coche que me falta. Y bueno, y conseguir esa insignia que tanto quiero de, de tener todos los coches en Clash of Cars. Bueno chicos, que reventéis el botón de likes ahora mismo, bajar ahí y reventarlo. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. cuando Muy pronto con ese nuevo coche y último coche fusionado. Y nos vamos.